¡Hey, bienvenidos a clases Yo soy Classy. En este video me hice este precioso look de maquillaje usando esta nueva paletita de Makeup Revolution, I Heart Revolution Mermaid, que salió hace como una semana. Y bueno, en mi video anterior la usé también y también usé esta que también es nueva, pero este look es especialmente bello, me encantó, es uno de mis looks favoritos, lo voy a agregar a mi lista mis looks favoritos y quédate para que veas cómo lo hice. hoy le voy a estar dando otra probadita a mi nueva paleta de Makeup Revolution iHeart Heart Revolution Mermaid recién salida al mercado y voy a tomar este color piel Súper fácil de aplicar ahora tomo los de aquí y voy a colocar este color en esta mitad del ojo alto y bajito también pero solo en la mitad externa en mi vídeo anterior pueden ver cuánto se puede subir la intensidad si uno quiere. Pero el look de hoy yo no lo quiero tan intenso. Por eso voy a colocar poco producto. ¿Miren qué clase se ve eso? Ahora me voy a poner de este verde oscuro. Voy a tomar esta brochita de Real Techniques. Por cierto, a mi brocha favorita de Real Techniques se la comieron. Mi brochita Expert Face Brush, mi perrita se encargó de destruirla. Y como ven, la estoy subiendo hasta aquí. Bien alta la verde también. Es una técnica un poquito diferente a lo que usualmente hago. Voy a volver atrás y voy a tomar de nuevo la marrón vino oscura. Intensificar de nuevo un poquito por aquí. Y ahora voy a tomar esta sombra. que Es como color hueso, pero tiene como un subtono verde muy ligero y tiene mucho brillo. Y la voy a llevar también, alta. Ahora con una brochita más compacta para solamente colocarla por aquí. Y ahora voy a tomar un poquito de la dorada de aquí. Solamente por aquí. Ahora voy a tomar la azul y me lo voy a colocar por aquí, por la esquina externa, más bien, sí, hasta el centro. Ahora voy a tomar otra vez un poco de la más oscura. Voy a bordear un poquito el azul y el amarillo también. Decidí darle un poquito más de intensidad al verde otra vez. Como que siento que le falta algo. Sí, ahora sí. Voy a tomar esta máscara de Chanel, Chanel Dimensions. Y este es el look. Espero que te haya encantado este video y si es así, regálame un like, suscríbete a Clásimes y no olvides hacer clic en este video en el que te muestro la primera impresión de mis dos nuevas paletas de Makeup Revolution, incluyendo la que usé hoy. Y además estuve usando ese día muchísimos productos de Makeup Revolution, toda la cara de Makeup Revolution. Así que haz clic y te veo muy pronto. Chao.